Adelante, por favor. Buenos días. La, la verdad que la podría seguir teniendo. Sin ningún problema. Lo que quiero decir es que... ¿Qué? Que, que, ¿Qué quiere decir? Como dice en el cartel. No quisiera que piense que, que vengo a entregar esto, ¿por qué? Hay un porqué. ¿Por qué qué? No sé, usted estaba diciendo. Perdón, sí, claro. Lo que digo es que no soy de dejarme llevar por impulsos. Hace tiempo que quería deshacerme de ella y bueno... Se le pasó por la cabeza la posibilidad de matar a alguien. ¿Perdón? Es cierto lo que dice en el cartel. Sobre todo cuando hay tanta ciclotimia cuando la ciudadanía es tan vacilante. Sí, pero en mi caso, mire... Antes que nada, Marcos Dumini. No es necesario que se presente. Pero... en ningún lugar queda sentado quien es el que entrega la... la... La pieza. Sí, la pieza. Acá no se habla de personas, sino de piezas. Lo que queda sentado es el número de serie, el calibre, la marca. Curioso. Es la normativa. Claro. No lo tome a mal, pero me parece un poco extraña su normativa. Trajo municiones. Sí. Sí, sí, las traigo. Sueltas. No están en la cajita. Sueltas. La cajita se rompió no hace tiempo. Se va a sentar Qué laburito el tuyo, ¿eh? Perdóname que te tutee, pero sos joven, se nota. Yo soy marticiero público, trabajo en la inmobiliaria. ¿Qué está haciendo? Vendo, alquilo, vivo de comisiones. ¿Me va a facilitar la pieza? Sí, claro. Tome. Le explico. El procedimiento es básico. No tiene que demorar más de cinco minutos si nos limitamos a lo que corresponde según la normativa. Completo el formulario y usted atestigua. Luego la destrucción de la pieza. La pieza se destruye con dos o tres golpes de palanca con esta prensa que ve acá. ¿Alguna duda? No, no. Perfecto. Lo único que tiene que hacer es permanecer en silencio. ¿Sabe por qué estoy acá? Porque esta cajita estaba en el cajón debajo del placar, en donde Malena, mi mujer, guarda las bombachas. Y hace tiempo que me viene pidiendo que la saque de ahí porque le ocupa espacio. Por eso vine. ¿Su esposa estará contenta de que le haya liberado el cajón? Melina siempre estaba contenta. Lina. ¿Su mujer no se llama Malena? Sí, claro. Malena. Acaba de decir Melina. Melina, dije. La pieza está en óptimas condiciones. Realmente acá la única identidad que importa es la del arma. Es usted el que le otorga el arma una identidad. Pero sí es la única. Claro. Para muchos debe ser un alivio. Escucho cada una de sus palabras, ¿entiende eso? Sí, claro, entiendo. Que el trámite sea abstracto en nombre de una sociedad más segura no significa que yo esté inhibido de entender o deducir. ¿Capta la idea? Sí, te sigo. Lo que no significa que mi olfato físico, ni mi escucha, ni mi capacidad deductiva se desconecten durante las seis horas que tengo que pasar detrás de este escritorio. Permítame abandonar el, el tuteo. No quiero que lo tome como, como una falta de respeto, ¿eh? pero ¿será posible anular el trámite? Como dice? ¿Sí? Olvidemos todo. Usted me devuelve la pieza, las balas... Lo meto todo de nuevo en la cajita y... No se puede hacer eso. Usted... Lo que quieres hacer de cuenta que nada de esto sucedió. Fue un error. Después de todo. Después de todo, la cajita, tanto espacio no ocupaba en el cajón de las bombachas. Espere. ¿Qué está haciendo? Digamos que el titular de esta bagual, calibre 22, número de serie 764958, de pronto se arrepintió. Es que usted sugiere cosas muy desagradables. Usted no debería ser tan duro con la pobre gente que viene acá... Hacer desaparecer el cuerpo del delito. ¡Usted me está acusando de homicidio! ¿Quién dijo homicidio? Delito. Usted dijo delito, pero hoy entiende de homicidio. ¡Yo no maté a nadie! ¿La cajita de cartón en la que venían las balas hace mucho que se rompió? Sí, años. ¿Alguna vez contó las balas? No. ¿Quiere que las contemos? No, no quiero que contemos nada, no. Usted quizás no mató a Melina, pero muy probablemente sea el responsable de su muerte. No hay ninguna prueba. ¿Su mujer sabía de su amante? No sé! ¡Espero que no! ¡Me devuelva el revólver, por favor! ¿Cuándo supo que Malena con este revólver mató a Melina? Nunca. Yo no sé nada de eso. ¡No hay ninguna prueba! Algo sabe. Me quiero ir. El trámite está iniciado. El formulario tiene un número y no puede anularse. No hay retroceso. Entonces se la pieza en la prensa. ¡Y déjenme en paz! ¿Le pedí explicaciones? No. ¿Le pedí nombres? No. No. Lo único que quise saber era lo que debe anotarse en el formulario. Sí, ya sé. Es mi culpa. Por favor, terminemos el trámite. ¿Sabe lo que no tolero? El maltrato. La mentira. Que me tomen por idiota. Sí. Y usted miente descaradamente. Sí, sí. ¿Entonces? ¿Admite que estuvo mintiendo? No, bueno, usted no me lo hace fácil tampoco. No se la hago fácil. Se lo hago fácil, entonces. ¿Quiere que terminemos el trámite? Sí. Por favor. Quiero terminar con esto.